Hay un proyecto estrella que dice el PP de, de fomentar la creación de empleo. Nos parece estupendo, pero el fomentar la creación de empleo no se trata solo de, de bonificar o favorecer a grandes empresas que se vengan a instalar aquí, sino que cualquier empresa que ya esté instalada... ¿Eh? y que genere empleo pueda acogerse a ese tipo de exenciones o de bonificaciones, a eso nos estamos refiriendo y por ahí van nuestros votos particulares, que haya un trato, un trato igualitario, no porque si no parece que, que, que estas ordenadas de fiscales es para hacerte la foto si viene una gran empresa pero bueno, ¿y qué pasa con, con todas aquellas pequeñas empresas? y ayer estuve yo precisamente reunido con la presidenta de Cepime, en la que precisamente una ciudad como Zaragoza es la pequeña y mediana empresa la que mueve la economía y la que sostiene sostiene todo el tejido eh, laboral y, y asociativo, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay que pensar es precisamente en cómo favorecer a todo este sector que ha sufrido tanto con la pandemia y que encima muy, hay muchas empresas, hay más de 20.000 empresas de un solo de un solo trabajador, uh -huh. o sea que empresas con más de 250 trabajadores hay bien pocas, bien pocas, pero estas sí que salen beneficiadas bien positiva casi siempre, ¿no? Entonces nosotros por eso defendemos una progresividad fiscal que quien más tiene más pague, pero a a la hora de beneficiarse de bonificaciones, todos por igual.